Hola, mi nombre es Jorge Casillas, soy profesor de la Universidad de Granada y voy a mostraros una breve charla sobre eh, robótica que hemos dado en quinto de primaria en el Colegio Alquería de Granada. Eh, lo primero que debemos preguntarnos es qué es un robot. Eh, a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un robot. Creemos que hay muchas cosas que son un robot y realmente no lo son. Podríamos empezar definiéndolo como un ser virtual o mecánico artificial, pero no todo aquello que sea o cualquier entidad artificial es un robot. Por ejemplo, esto que vemos aquí imita a un robot, pero no lo es. Debemos exigirle más características. Debemos eh, pedirle también a, que, sea, que tenga autonomía, es decir, que sea capaz de realizar actividades por sí mismo. Por ejemplo, ¿pensáis que esto es un robot? Es mecánico, artificial y tiene autonomía, ¿no? Realiza una actividad por sí mismo. Realmente no es un robot, se llama un autómata. Podríamos pensar que si en lugar de darle cuerda con la mano, tuviéramos un motor y se moviera eh, solo con energía eléctrica, eh, podría considerarse que hace esa actividad por sí mismo, ¿no? pero aún así todavía no es un robot. Necesitamos una segunda característica a ese mecanismo o ser virtual, artificial. Además, debe, tomar, debe tener la capacidad de tomar decisiones en función del entorno. Esto distingue a otras entidades artificiales de las del robot. Un robot observa el entorno y en función de eso decide cómo interactuar con él. Por ejemplo, aquí vemos un coche siguiendo líneas. Este coche, según los sensores de luz, eh, distingue el, si está siguiendo la línea negra o la zona más clara y en función de eso mueve. Eh, o emite una señal en las ruedas para que se desplace y, tome, y vaya realizando ese giro. Por tanto, esto ya sí es un robot, se puede considerar como un robot. Esto es lo que vamos a ver hoy. Hay muchos tipos de robots, desde algunos más simples, como arriba a la izquierda, un embot, como vemos ahí, eh, pasando por otros que no necesariamente tienen que desplazarse, no siempre son robots móviles, como este brazo. ...que vemos aquí, brazo robótico... ...a veces también existen robots híbridos... ...que como en forma de serpiente... ...pueden moverse bajo el agua... ...o el famoso robot eh, Aibo... Eh, ...que en forma de perro... ...tenemos también formas eh, antropomorfas... ...que imitan a, a, al ser humano... ...incluso llegando a la perfección de este robot que vemos abajo a la derecha. Nadie pensaría que es un robot, fijaos, cuando se mueve, se parece, ahí podemos llegar a comprobar que tiene un movimiento algo robótico, pero es impresionante la capacidad de imitación de un ser humano. El robot necesita para tener esa autonomía algo más, debemos integrarle una serie de algoritmos que le ayuden a tomar esas decisiones para relacionarse con ese entorno. Por ejemplo, aquí vemos a un robot jugando al ajedrez contra un gran maestro internacional del ajedrez ruso. Y el robot toma decisiones sobre qué fichas mover, además tiene la capacidad de con total libertad, de elegir las fichas, moverlas en un entorno abierto. Y no solo eso, sino que, como vemos, termina ganando a un gran maestro del ajedrez. Eh, para hacer esto, ese robot, a ese robot le hemos debido integrar una serie de instrucciones que le lleven a hacer esta actividad, ¿no? Ese conjunto de instrucciones se llama algoritmo. Eh, no es más que como si fuera una receta de cocina, donde dice utilizar determinado ingrediente, con, eh, combinarlo de determinada forma, si sucede una determinada temperatura, entonces se hace, eh, se hace alguna acción. Eso no, no es más que eso, pero bueno, mucho más complejo. Un algoritmo. Y eso va a ser clave para darle esa capacidad de autonomía a un robot para integrarle ese conjunto de algoritmos se puede simplificando mucho lo podemos hacer de dos formas una primera sería a través de la electrónica mediante circuitos electrónicos diseñamos las acciones que debe realizar el robot de forma muy simple podemos ver aquí un conjunto de resistencias, transistores y otros dispositivos electrónicos que permiten eh, si estuvieran eh, combinados en un circuito, eh, dirigir la electricidad, en definitiva, para que eh, se relacione con las acciones que queremos hacer. ¿no? Y, por ejemplo, que mueva el motor si sucede alguna determinada condición o no. Realmente, la, el tipo de circuitería que se hace es mucho más integrada, mucho más eh, con una escala mucho más eh, densa, como la que vemos aquí a la derecha. La otra posibilidad para introducir ese conjunto de algoritmos en un robot sería mediante la programación. En este caso lo que utilizamos es un conjunto de instrucciones en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, eh, en esta edad de primaria se ve lenguajes como Code o Scratch. Aquí vemos un ejemplo en Scratch, eh, donde se define una serie de instrucciones y mediante un procesador, ese procesador puede estar dentro del robot ...o puede estar fuera del robot y luego emitir directamente alguna... ...comunicarse de forma inalámbrica con el robot para emitirle señales... ...que realice determinadas acciones. El procesador va a interpretar esas instrucciones... ...para de esa forma ejecutar el algoritmo. Aquí vemos una actividad muy simple donde el robot se orienta en 90 grados... ...y luego entra en un bucle donde continuamente, eh, de forma indefinida... Eh, reproduce un sonido, se, luego se desplaza a 10 pasos y si se da una condición, que es si toca un borde del entorno, entonces eh, gira 15 grados. Como hemos dicho antes, el robot debe tener autonomía, tomar decisiones por sí mismo. Y esas decisiones se basan en su interacción, en su relación con el entorno. Veis en este conjunto de instrucciones en qué parte está esa interacción con el entorno, justo aquí, donde dice que tocar el, el entorno, ¿no? tocar, perdón, el borde del entorno. ¿no? En ese caso, el sensor tiene esa capacidad de detectar que lo está tocando y ahí es donde empieza a convertirse este conjunto de líneas instrucciones en un algoritmo propio de un robot. Y, como hemos dicho, toma decisiones. En este caso, si sucede eso, decide girar 15 grados. Pues bien, para poder interactuar con el entorno, para poder observarlo, necesita, igual que cualquier ser animal, una serie de sensores. ¿no? Nosotros tenemos vista, olfato, audio, eh, oído. Un robot también necesita algo similar a eso para ver lo que está pasando y de esa forma poder aplicar esos algoritmos. ¿no? Por ejemplo, aquí vemos varios tipos de sensores habituales, de izquierda a derecha, de más sencillos, más complejos. Vemos un infrarrojo compuesto por un LED, o sea, una bombilla, pequeña bombilla que emite una luz y luego detecta con otro sensor, pequeño sensor, el reflejo de esa, de esa luz, y con eso puede eh, medir de forma... Eh, no, con no muy precisa distancias. ¿no? Eh, algo, algo más preciso y de más alcance podría ser los ultrasonidos, en este caso, por ejemplo, parecido a lo que hace un murciélago. Eh, mediante, emite una, un sonido a una frecuencia que no, eh, que no somos capaces de oírlo, el ser humano, muy, eh, esa frecuencia rebota en el objeto y cuando eh, vuelve hacia... ...el ultrasonido, podemos calcular el tiempo que ha tardado... ...y en función de ese tiempo, es saber la distancia a la que está. Algo más avanzado sería utilizar un láser, como este que vemos aquí... ...donde también se va lanzando un de luz y de esa forma medir la distancia. Y por supuesto también podríamos utilizar cámaras para detectar objetos, reconocerlos... ...o por ejemplo, aquí se ve cómo podemos reconocer fracciones de una cara... Y saber si está sonriendo, si está eh, enfadado, si nos está observando, si está mirando a otro lado. Y, de nuevo, con toda esa información, decidir. ¿no? Todo esto se llaman sensores y son fundamentales para que un robot pueda funcionar. Un robot sin sensores no sería un robot. Eh, ¿Qué puede hacer un robot? Bueno, realmente creo que lo que tu imaginación, ¿no? Cualquier ...casi cualquier cosa es capaz de, de realizarla, ¿no? Aquí vemos solo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vemos un robot eh, que se llama Nao... ...y está conduciendo un coche. Eh, también conocemos robots que, que aspiran en la casa, ¿no? Aspir son aspiradores. Y en este caso, además, ya por el mismo precio... Eh, ...puede pasar a nuestra mascota. Eh, vemos también robots que son capaces de tocar el violín... ...o en huelva... Están utilizando robots, como este que vemos aquí, para la recolecta de fresas. El robot es capaz de detectar la madurez de la fresa en función de su color y, además, eh, recolectarla. Y, por último, abajo a la derecha vemos un vídeo donde un robot eh, cuida a niños, interactúa con ellos, juega con ellos. En fin, el sueño de todo niño, seguro, hoy día. Por supuesto, los robots nos hacen todo siempre bien, ¿no? Y es justo también poner cosas que todavía no son capaces de hacer, ¿no? Bueno, aparte de la broma de ver cómo no son... En este ejemplo no se ve que este robot aplique muy bien el ketchup sobre el perrito caliente. Vemos en el vídeo de, de abajo a la izquierda eh, como robots de los más avanzados para jugar al fútbol actualmente están muy lejos de lo que el ser humano es capaz de realizar. Entonces, en esa tarea el robot aún no es capaz de siquiera acercarse a lo que un ser humano puede hacer. Pero de todo esto, si hay algo que un robot realmente hace bien, y bueno, no sé si hace bien, pero por lo menos le, sé que le encanta, porque me lo han dicho los robots, es, por supuesto, bailar. Aquí estamos viendo eh, el récord Guinness de número de robots bailando al mismo tiempo. Nada más y nada menos que 1069 robots. Se batió en el año 2017 en China. Y con este vídeo donde vemos a estos robots disfrutando de la vida, os dejo...